Soy como Hitler pero bueno No <risa> Que vamos a ir por la runa de Morgoth Acá en la ciudad de Tengo que ir a la torre Oriental de Altos Si no me equivoco ah, creo que acá te aparecen estos si sí, acá te aparecen los dos tipos de estos Hay que pelearles como un dos sacroermo, medio trucho no, pero no puedo invocar mi lágrima pero igual está Toguchi pingo es Cess, no sé, boludo Cess? no se, boludo porque, que te dice? Porque acá entra el Discord. Ah, le cool, hice backstab. Encima, encima no habla y se fue. Qué pingo ese boludo le echa el Discord. Terrible doxeador. Terrible maestro del doxeo ese boludo. ¿Quién pingo ese, boludo? En el disco. ¿Quién dice? esta la pelea con más FPS el juego, ¿verdad? literalmente el, el escenario es todo negro este se murió se do, do. 58.000 lunas te dan estos petes 300.000 300 mil you are not broken, just a little bit confused It's so... Tengo mapas esta zona, si sí, tengo mapa, Bueno, vamos a entrar a la zona de Margit, pero no le voy a pelear a Margit Me voy a pelearle ya a Margit Te, Te puedo, puedo llevar a matarle Si, sí, si querés, pero... o sea, le podría ganar, pero... bueno ¿Qué? Eh, ¿quieren que entraba ¿Vamos a ganarle? Entonces... Ya voy, me activo esta runa y voy Te gusta en la torre Me activo la runa Ahí che, no me deja agarrar la gracia esta Le Llegan a Margit y me voy a ir a rushearle al dragón ese. Yeah, eh, que uh, onda esto ya. Le gana a Margit le voy a, a, a rushear al dragón ese, lo voy a matar, voy a subir de nivel con la 70.000 Torre sagrada de altos ¿Quién es eso boludo? Que está jugando League of Legends League of Legends, qué monstruo que soy yo. Es lástima que es ese y no sus boludo. Bueno, ahí me tiro la, la porquería. Acá okay, voy, ¿Cómo que? ¿Eh? ¿Qué porquería? ¿Y el remedio de doblado? Uh. Do, En el ¿En la hoguera que estoy en el. ahí adentro? ¿Estáis intentos? Tenemos. ¿Y la hoguera antes de Market no Ni idea. Ya, yeah. sí, ya voy. Eh, este es el túnel de la guardia del castillo. Y ya tú ya. Sí. ya voy, ya voy, ya voy Te justo para activar esto este creo, este, este creo que es el, el punto del del juego en el que sabes si te gusta o no el del Ring cuánto ahora tengo en el Elden Ring mm -hmm. 37 horas wey adquirimos la gran runa de Morgoth y de paso me la pongo Bien adentro